Que hemos tenido un gran maestro de la no violencia en el siglo pasado. Eh, Einstein llegó a decir que generaciones futuras llegarían a dudar si una persona como Andy realmente había existido de verdad, ¿eh? porque hay escenas de su vida, episodios de su vida que son realmente de una altísima santidad ¿eh? y en eso honra al ser humano, en el nombre de él, pues los demás seres humanos somos honrados. ¿no? Hmm. Quiero recordar muy brevemente la vida de Gandhi para situar su proceso porque al final nuestras vidas son, son desarrollos, son desplegamientos y están condicionados también por nuestras biografías, sin duda. Eh, hay que decir que él vivió eh, 79 años, es, es, o sea, llega casi a los 80, realmente es un anciano y más en aquellos tiempos un anciano con una vitalidad increíble porque hacía huelgas de hambre que a cualquier otro organismo lo hubiera lo hubiera destrozado y en cambio parecía que del, del, del ayuno sacara vigor, no aunque ciertamente cuando los ayunos duraban varios días llegó al límite, al límite de morir, como veremos, como recordaremos en algún momento. Bien, pues estos 79 años eh, los eh, 18 primeros o 19 primeros los pasa en, en Gujarat, que es el estado en el que él nació, esto está en el norte nor oeste de la India eh, y es hijo de, de, un, de un gobernador local, o sea, es de, de, de, la, casta, de la casta, digamos, eh, por decirlo así, gobernante, la casta militar gobernante, entre militar y y comerciante, no es bramán, él no es un bramán, eh, tampoco es campesino, sino que pertenece entre la, entre la segunda y la tercera casta. ¿Mm? Eh, bienestante, suficiente para poder enviar a, a él a estudiar abogacía a, a, a Inglaterra. ¿Mm? Y, y resulta ser un chico muy tímido, mmm, así timidísimo, tartamudea cuando habla, cuando en... En Inglaterra, pues todavía se, se disminuye más porque su condición, digamos, de tez negra y tal, pues lo hace todavía más, más extraño. Y allá, pues se, se, han, se viste de inglés, es un, hay unas fotografías muy curiosas. El Gandhi, que hemos visto ya al final, ¿no? Tan, tan, tan hindú, tan consciente de su identidad, pues se disfraza de inglés, digamos, ¿no? Los, los años, realmente es, es casi grotesco, digamos, ¿no?, por verle vestido de esa manera, ¿no? Eh, de todas maneras, es gracias a su estancia en Inglaterra que él toma conciencia de los valores espirituales de su, de su país, ¿eh? porque entra en contacto con movimientos vegetarianos, vegetarianistas. En, en Inglaterra hay, hay, mucha, un, hay un cierto despertar espiritual. Eh, estamos eh, bueno, antes de la Primera Guerra Mundial, pero bueno, hay todas las utopías también del, del Esperanto, hay, hay como una mirada universalista en ese momento de una cierta evolución espiritual en Europa importante. Y de hecho, ciertos grupos ingleses eh, han, a través de la teosofía y diferentes grupos, han, han, han quedado impactados de la riqueza espiritual de la India. ¿no? Y entonces, de hecho, es en, la, en, esta, en Inglaterra donde él descubre, empieza a leer textos que de pequeño bueno, los había, pues más o menos, de, o de memoria, o los había recibido por osmosis pero no se había puesto a estudiarlos ¿no? en, en serio. ¿no? y uno de ellos que descubrirá ya, y que luego va a ser su, su libro de, de, ca de, ca de cabecera, es el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es, es, si alguien quiere conocer el hinduismo eh, con profundidad y, digamos, sencillez, es solo leyendo el Bhagavad Gita tiene, accede a uno de los grandes textos sagrados. Eh, no, es, no forma parte de los Vedas, eh, no, no es de los textos canónicos, propiamente dicho, pero es considerado casi de segundo, o sea, aunque es de segundo orden, eh, de hecho, quizás de los libros populares más, más leídos de, digamos, por los indios, ¿no? de alguna forma. Eh, y ahí también pues, eh, se hace consciente del, del valor espiritual del, del vegetarianismo, que después hablaremos, que es una de las formas de no violencia, que es más importante también. Bueno. Él regresa a los 24 años a, de nuevo a la India, o a los 23 años. O sea, de hecho, no, no acaba la abogacía, le va mal, o sea, viene un poco fracasado, no, no, no va muy bien los años que está allá. Y de hecho, con, si todavía más tímido y más tartamudo, o sea que la, no, no ha crecido en, la, en, la, en, en Inglaterra, más bien se ha disminuido. Y entonces, para que no saben qué hacer con él, pues desde Sudáfrica, que hay una comunidad India importante, tiene, piden un abogado para defender los derechos de la comunidad india, la comunidad, sí, india y entonces, eh, viendo que no tiene mucho futuro porque él realmente está muy apocado, pues acepta un trabajo que, que de hecho pues, va, piensa que va a ser provisional y que tampoco va a dar para mucho. ¿no? Bueno, pues en, la, en Sudáfrica va a estar 24 años, ¿eh? esto es muy importante, el, el, Gandhi, el Gandhi no violento, el Gandhi. Que descubre la, la, la fuerza eh, política de la no violencia y la fuerza espiritual de la violencia es en Sudáfrica, ¿eh? se gesta ¿eh? su, su, o sea fuera de su país, y esto es, no deja de ser curioso. ¿no? Bueno, son 24 años, son muchos años. ¿eh? Eh, por lo tanto, él regresará, regresará a la India con casi 50 años, ¿eh? Eh, pues ya como, como formado, realmente formado. Bueno, sí, 45 años, propiamente. Él es en la India donde él experimenta la, la humillación de, de, ser, de no ser blanco, digamos, en aquella famosa noche fundante, ¿eh? que siendo en tren a, a otra capital, bueno, a otra ciudad importante de Sudáfrica, él tiene dinero, es, es acomodado, paga un... Un billete de primera y entonces eh, un inglés lo, lo ve y denuncia al, al revisor que lo saquen de ahí porque que vaya tercera, porque hay un sucio oscuro en el vagón. Y entonces él dice que no, que, que la ha pagado y que no se va a bajar porque tiene el mismo derecho que cualquiera de los que están ahí. ¿no? Y entonces pues lo, lo, lo sacan en la primera estación, lo expulsan de mala manera. Y aquella noche es su noche fundante, ¿eh? es decir, eh, esto no puede ser, eh, no, o me humillo para siempre, digamos, o tomo pues, la, la causa, no solo mía, ni, ni de los indios, sino también pues, de las diferentes eh, religiones que habían allá: pues habían musulmanes, hay judíos, y yo bueno, no entro en el tema directamente a africano, digamos, de los negros, porque esto todavía es más complicado, digamos, no pero sobre todo son las minorías ¿eh? que viven dentro de, de, de la zona, digamos, anglosajona, eh, porque el tema, áfrica, el tema negro, digamos, todavía es mayor y eso hasta ahí no llega. ¿eh? Son minorías que conviven en, en Johannesburgo con la comunidad británica. Bueno, y es ahí donde, donde él eh, se enfrenta con con todo el tema de la desobediencia civil. ¿eh? Él se inspira en Henry Thoreau, Thoreau eh, depende de diferentes lenguas, A se plantea es, si es francesa, Henry eh, Thoreau, eh, si se dice en inglés es Henry Thoreau. Bueno, eh, Henry Thoreau es un, un personaje realmente muy peculiar, eh, padre de bastantes cosas en estos momentos, uno de ellos es el de, de la desobediencia civil eh, y también es le considera hoy uno de los padres de alguna forma de, de la ecología. Eh, bueno, entraríamos en, sería otro, otro autor a estudiar, muy interesante, porque él se enfrenta a dos cuestiones en Estados Unidos, que es la, la recaudación de impuestos para pagar la guerra contra México. ¿eh? esa guerra infame que, que hace que Estados Unidos se zampe a unos cuantos, una, una mitad de México, que son actualmente estados del sur de Estados Unidos. Y entonces, para pagar, subvencionar esa guerra, pues hay una, se aumenta la, la, la contribución ciudadana y Gandhi, eh, perdón, Thoreau, pues eh, no paga. ¿no? Y entonces él tiene todas unas reflexiones muy, muy interesantes que inspirarán a Gandhi en el momento de, de, de estudiar el, la la no violencia. Por lo tanto, tenemos una, una fuente, eh, digamos, laica, para decirlo así, y, y europea, eh, porque Zoro aunque Zoro había leído también el Bhagavad Gita y también tiene inspiración in, oriental, pero vamos, no es, no es fundamentalmente su fuente. Aparte de la inspiración de Zorro, podrían ser también, de alguna manera, eh, lo, la, los cuáqueros, los o sea, hay, hay unas, unas ciertas... Eh, Afiliaciones cristianas de las que él se nutre, más o menos. Eh, por tanto, una fuente de la no violencia es Zoro, como digo, y luego, sin duda, eh, será la, toda la espíritu de la no violencia, no solo hindú, que está presente, por supuesto, sino tal vez más jainista. ¿eh? La madre de Gandhi no era jainista pero era muy cercana a mmm, comunidades jainistas que eran muy abundantes en Gujarat, en la zona donde él vivía. Eh, los jainistas estaban muy presentes. Y su madre, pues, por razón que fuera, mmm, estaba muy cercana a, a, esta, a estas comunidades. Y, y sabemos ¿no? de los jainistas que llevan la violencia, la no violencia, a extremos, pues como hemos... He podido ver algunas fotografías o dibujos ¿no? de los monjes, sobre todo, ¿no? que se tapan la boca ¿eh? y la nariz para no respirar, para no tragarse ningún pequeño mosquito, ¿eh? para no lastimar ni a la más menor de las criaturas. O que cuando caminan por los caminos, que a veces incluso algunos de ellos van desnudos. Hay la versión desnuda del jainismo y otros que van vestidos. En cualquier caso, tanto unos como otros, eh, van barriendo el suelo que van a pisar para no lastimar ninguna hormiga ningún pequeño insecto que al, pisar, que al pasar pisaría. ¿no? Por lo tanto, eh, tanto por la respiración como en su, en su caminar, eh, esa no violencia es a todos los, hacia todos los seres y, por lo tanto, lógicamente también al ser humano. Eh, el mm, Gandhi ve de esto desde pequeño, y, de hecho, también una de las herramientas espirituales del jainismo es el ayuno. Su madre ayunaba con frecuencia y esto también explica las huelgas de hambre que Gandhi eh, que utilizó como arma política, digamos, ¿no? arma político-espiritual, ¿eh? por supuesto, cuando digo político está siempre incluido lo espiritual, ¿no? como una forma, eh, digamos, eh, eh, pasivo-activa ¿no? de, de enfrentarse ante la, la, la, la, la, la inconsciencia del, del, del agresor, ¿no? la violencia como un, la, la, la, el ayuno, las huelgas, como una, una, una autoagresión, hasta cierto punto, una autoagresión para manifestar la agresión que está haciendo el agresor. ¿no? Entonces, como una especie de medicina homeopática, ¿eh? Ante el agresor, el, el, la víctima asume o devuelve en forma de, de, de, de, de autodaño, como es la, la, el, el no comer, pero resistente y lúcido, devuelve eh, a, al agresor su, su absurdidad o su inadecuación. ¿no? no deja de ser pues, el, el dar lo de Jesús, ¿no? cuando te bofeteen en una cara, da la otra mejilla porque en, le retornas esa dignidad que él ha perdido al abofetearte. ¿no? Él se, se reencuentra a sí mismo en el rostro que le mira diciendo ¿qué estás haciendo? ¿no? Y en ese retorno, eh, no agresivo, sino sereno ante la agresión, el agresor puede darse cuenta de su agresión. ¿no? Bueno. Eh, pues, por tanto, esto estaría presente eh, en estas como dos grandes fuentes de, que inspiran a Gandhi en la lucha en Sudáfrica. Él siente en un momento determinado la, la importancia de crear un, un ashram. Los ashrams en la India son como una mezcla entre monasterio, comunidad, es una palabra muy amplia. Eh, es, lo más parecido a nosotros sería como un monasterio. Es, pero, pero es, muy, es diferente porque ahí se vive en familia, eh, eh, es un espacio abierto donde, se, donde hay unos que viven residentes y otros que van a visitarlo. ¿eh? Un ashram es un lugar que congrega, donde se hace una práctica espiritual y donde se comparten los ideales. ¿eh? Hay diferentes formas de ashram en la India. y eh, él convoca a, en, y desde el inicio, es un ashram interreligioso, no solo para hindúes, y será en la, en la, la lucha no violenta contra el régimen eh, sudafricano y británico, fundamentalmente. Eh, estructura esta lucha en lo que se llama los satyajaris. Los satyajaris son los buscadores de la verdad o los comprometidos con la verdad o el movimiento Satyagraha, eh, son Satyagrahi sería el, serían las personas, eh, y el movimiento Satyagraha es el nombre de, de esta eh, inspiración, de este modo de vivir, que es la clave de, de Gandhi eh, y de todos sus seguidores, eh, cuando luego más son, serán personas eh, comprometidas por la no violencia hasta el final. ¿Eh? Es una opción de vida y es un estilo de vida, es un, una opción, un estilo de vida que, eh, que se vive en comunidad eh, cuando es posible en estos ashrams o se vive individualmente, eh, pues cada cual comprometido con con 11 votos. ¿eh? Y ahora es lo que voy a, a recorrer con un poco de detenimiento, porque creo que en estos 11 votos está la esencia de la aportación gandhiana a la no violencia, sin duda. ¿eh? Y ojalá hoy en día. En el siglo XXI hubieran satyagrahis eh, que fueran capaces de comprometerse con estos 11 votos porque son de una fuerza extraordinaria, realmente extraordinaria. Eh, algunos de estos votos coinciden con las niyamas, llamas y niyamas del, del yoga. Eh, antes de en el camino del yoga, el yoga son, eh, yoga establecido por Patanjali, Patanjali es un sabio, aproximadamente del siglo V después de Cristo, más o menos, eh, sistematiza toda la práctica eh, dispersa que hay en la, en, la, en la India en aquel momento y, a, y esto se encuentra en los yogas de Patanjali. Eh, los, eh, se llama así, los yoga sutras, eh, o, eh, o yogas sutras o sutras de Patanjali. Bueno, el yoga sutra de Patanjali son, eh, establece la, que la práctica espiritual de la unión, yoga viene del, del mismo término indo europeo en de yugo, eh, yug, eh, es decir, unir, unificar. Eh, la, quien practica el yoga practica un proceso de unificación a todos los niveles, de unificación con, con el absoluto, el atman individual se une al brahman eh, eterno, digamos, eh, eh, o sea, lo, lo individual se une a, la, a, a lo absoluto, por un lado, pero este proceso de unificación es simultáneo y solo puede darse si es un proceso también de unificación interior de todas las diferentes dimensiones corporales, psíquicas, pulsionales eh, de, de la persona y si al mismo tiempo es una unificación con el entorno, eh, con los demás seres con los que se convive, eh, es la unión con, con la totalidad. ¿no? Estos yogas que nos pueden haber llegado muy, muy egocéntricos, egoístas, no tienen nada que ver con el yoga originario, ¿eh? que es un, de nuevo un estilo de vida. Bueno, pues este, esta práctica del yoga empieza con unos yamas y ni llamas, que son unas, unos renunciamientos y unas observancias que son de carácter ético, que, eh, que son la base, no solo la base, sino la condición de posibilidad para luego practicar eh, la respiración, los asanas y luego la meditación, digamos ¿no? o sea, si no hay una preparación ética, eh, esa práctica de yoga es eh, totalmente eh, insulsa digamos, eh, eh, inauténtica digamos ¿no? bien, digo esto porque, porque tanto los yamas como ni niyamas del, de, de Patanjali coinciden con algunas de las eh, de los votos de los Satyajaris, ¿eh? o sea, él, él se inspira claramente de esta Tradición. Él no practicó el yoga directamente, no, no, no hacía ejercicios de yoga, no consta al menos, eh, sino que él, de hecho, bueno, sí practicó en todo caso el karma yoga. ¿eh? En, en el karma yoga es el, el, el yoga de la acción, ¿eh? es decir, el yoga del compromiso ético. ¿eh? No, no tanto el yoga, el hatha yoga, que sería el yoga de las posturas y el yoga de la, de, la, de la respiración, que son los que hacen lo que conocemos como los yogis, propiamente dicho, ¿eh? que de hecho sería solo una um, corriente de determinada del, del, de, la, de, de la corriente del, de los múltiples yogas que hay, el, el suyo sería un eh, karma yoga, la unión con, con Dios, con el absoluto, la unión con los demás seres humanos, la unión con todos los seres y la unificación, el proceso de transformación interior, a través de la acción, de la acción comprometida, de la acción política. De hecho, se le había se le dijo, se le preguntó, o algunos le acusaron en su momento, dice, ¿por qué? ¿por qué un santo se mete en política?, le preguntaron en un momento determinado varias veces, ¿no?, le interpelaron, y dice, no, no, no, no es así. Soy, soy un político que quiere ser santo, decía. ¿eh? No, es, no es un santo metido en política, sino que es al revés. de un hombre comprometido políticamente que busca la santidad. ¿eh? Bueno, eh, creo que es, eh, en fin, es, es un giro muy muy gandiano porque era muy sutil en su muy muy, muy sutil que hace eh, pues esto, no, o sea, él, él, él descubre descubrirá la santidad para decirlo así de la de una vida y de la vida completa a través de su compromiso como abogado. Él ah, fue Llamado por la comunidad hindú a, la, a, a Sudáfrica para defender sus derechos, y se encuentra que es mucho más que los derechos legales. Está la cuestión de defender la condición humana, y no solo la, la hindú, sino la de todos, digamos. ¿no? O sea, hay todo un, todo un recorrido, como digo, muy interesante en su proceso de transformación. Bien. Eh, entonces, eh, es en Sudáfrica cuando él cuando también, años, los, unos momentos muy importantes. ¿eh? de la vida de Gandhi son en la prisión, ¿eh? Eh, sumando todos los años que estuvo en prisión, eh, llega a 11 años, ¿eh? 11 años de su vida los pasó en la prisión, que no, no es poco, ¿eh? y, y la prisión en muchos momentos fue su, cel, su, su celda de, de monje, ¿eh? o sea, fue, fue ahí donde tuvo mucho más tiempo para, para leer las escrituras de las diferentes tradiciones. Algunas de estas escrituras las lee en la prisión de Johannesburgo, cuando está en Sudáfrica, eh, cuando está en, en la India ya, ya es más toda la estrategia política, de, pero en, en, los, en los primeros tiempos que él está prisionero en, en Sudáfrica es donde eh, lee los grandes textos religiosos de los, sus compañeros, porque en esta lucha por la dignidad ciudadana de los que no son británicos, o que no son de la Commonwealth, que no son cristianos, digamos, eh, él se interesa, bueno, pues, se interesa por el mismo cristianismo, para ver qué dice el cristianismo, sobre lo que están padeciendo en nombre de Cristo, en nombre del cristianismo. y Entonces, cuando él se, se maravilla y se enamora del Sermón de, las, de la Montaña, eh, sobre todo las Bienaventuranzas y se Mateo 5 y Mateo 6, sobre todo, eh, cuando, cuando habla ojo por ojo, decir, cuando toda, la, toda la síntesis que hace Mateo en, en torno a los capítulos 5 y 6 de las primeras la entradas, eso inspirará siempre a Gandhi, pero también lee, lee el Corán, lee, lee, lee los textos judíos, es decir, eh, y lee sus propios textos, como digo, eh, hindúes. Y es en, en, en este tiempo de reflexión y en este tiempo de combate donde él llega a estos 11 votos eh, de los satyagrahi, o de momento satyagraha. El primero es la veracidad, el voto de vivir en verdad. Es el primero de todos. Eh, satya es la palabra sánscrita para decir verdad. Mm. Dice, dice él eh, textualmente, mi propósito no es ser coherente con una decisión anterior respecto a una determinada cuestión, sino ser coherente con la verdad que puede presentárseme a cada momento. El resultado es que he ido creciendo de verdad en verdad. Maravilloso. Es decir, no tiene un programa fijo al que ceñirse, sino que la, la apertura a la veracidad de cada instante es lo que le permitirá responder adecuadamente en cada situación. Entonces, esto en parte lo dice eh, frente a acusaciones de incoherencia, antes de decirse una cosa, ahora dice el auto, y bueno, pues sí, en ese momento, eh, sobre, todo en, en, sobre todo en su postura ante la violencia y no violencia. ¿no? En otros momentos es muy claro, en, muy radical en la, en la no violencia y en otros momentos dirá, pues hay momentos en que hay que actuar, como veremos, porque la no violencia tampoco en sí misma es un absoluto. Depende en qué casos sí y en qué casos no. ¿Eh? Y entonces se le dice, eres contradictorio. Dice, no no es, no, no es una cuestión de contradicción, es una cuestión de adecuación de la verdad en cada momento. ¿Eh? O sea, vivir en veracidad. Eh, mm, de hecho, eh, su, su autobiografía, que está escrita a los 55 años, o sea, cuando todavía tiene... un. Mm, todavía vivirá unos cuantos años más, eh, que, que su autobiografía se llama Mis Encuentros con la Verdad. ¿Eh? El, el, el, en algún momento determinado dice, me gustaría, me gustaría hablar de Dios, mis encuentros con Dios, pero la palabra Dios expulsa a algunos, expulsa a los no creyentes. Yo no quiero nada que expulse a nadie, ¿eh? porque eh, para mí Dios es la verdad y para otro la verdad es Dios, digamos. Eh, no voy a hacer un, un, un estandarte. De, de lo que para mí es Dios, sino el, el no creyente también es auténtico en, en lo que cree, digamos, siendo ateo, porque para él eso es la verdad, ¿no? Entonces, tengo respeto por todos aquellos que buscan la verdad, le pongan el nombre que le pongan. Para mí es Dios, para otros puede no ser Dios. Entonces, él buscaba esa... ponía como, primera, como primer principio esta... Eh, Honestidad, ¿eh? en nuestra idea con lo real, con respecto de lo real, haciendo un voto de confianza, y esto es muy importante, a que eh, cada cual nombraba esa, esa, ese principio fundamental según su propia búsqueda, su, según eh, sus propias categorías, y eso integraba tanto a las diferentes religiones como a incluso pues, a los no creyentes. ¿no? Bueno, esto creo que es, que es importante eh, tenerlo en cuenta porque es el primero de los principios. El segundo es justamente la, la no violencia, es de a, -ishma. a -ishma, eh, eh, isma a es, eh, la palabra eh, significa león, eh, y el león re representaría la, la fuerza más, más bueno, una de las fuerzas más poderosas, ¿no? no sé si agresivas, porque el león, no sé si es muy agresivo, hay otros animales yo creo más agresivos, pero en cualquier caso es, es una fuerza poderosa, ¿no? Una, un poder del león, ¿no? Entonces es no león, ¿eh? es decir, no, no sustentar no el propio poder, la propia autoridad, a costa de, de, de rugir o de devorar o de descarnizar a los que se oponen a mí, digamos. ¿no? Es una formulación apofática hasta cierto punto, ¿eh? porque es no agresividad, pero deja abierto lo que, eh, lo que es, ¿no? no se podría decir un movimiento pacifista, ¿no? ¿no? Él habla de la no violencia. Es una, es una formulación en negativo. No es la violencia, pero ¿qué es? Bueno, pues habrá que ver en cada momento qué es lo que es, ¿no? Bueno, eh, es un matiz, ¿eh? Pero, pero puede, puede sugerir algo. Eh, y dice muy, bueno, en muchos momentos, ¿no? O repetirá. Que, esta, um, que no en ningún momento propugnaba una resistencia mmm, pasiva o la no resistencia, sino una resistencia activa. ¿no? Y en cada caso hay que ver en qué consiste esta resistencia activa. Es una resistencia no violenta, pero no violenta no significa pasiva. Es activa, pero no violenta. Y en un momento determinado dice en la no violencia la valentía consiste en morir, no en matar. Potente frase. Repito, en la no violencia la valentía consiste en morir, no en matar. Bueno, Es invertir ¿eh? la, la fuerza de la violencia en lugar de ser de, destructiva del otro, eh, pues es oblativa, es una oblación de uno mismo. ¿no? en esa oblación, es la, la, la otra mejilla de Jesús, ¿no? en, en esa oblación de uno mismo, pues eh, el otro puede reaccionar. Sabiendo que esa reacción no, en muchos momentos no será inmediata, ¿eh? sino que es a largo plazo. ¿eh? La fuerza de la no violencia no es inmediata. La violencia trata de ser inmediata en su respuesta. La no violencia en sus efectos no es inmediata. Y por lo tanto hay que tener mucha más resistencia para ser un satiagraji, ¿eh? porque es a largo plazo. La conversión del otro, la interpretación del otro, eh, no está garantizada, además. Tendrá que ser, a lo mejor, un bofetón, dos bofetones, tres bofetones, y a lo mejor al cuarto o al quinto se dará cuenta de qué está haciendo. Difícilmente será al primer bofetón que el otro empezará a descubrir lo que ha sucedido. ¿no? Con lo cual, la fortaleza que hay que tener no es cualquier cosa. Esto uh, se ve muy bien en la, la película que supongo que todos tenéis presente, de, de Gandhi, ¿no? cuando es, han hecho la marcha a la sal, la marcha a la, a la, por la protesta de la sal, porque es uno de los, de los insultos, ¿no? de alguna manera, que, que la, el, el colonialismo británico está haciendo a los indios, ¿no? les está cobrando por la sal de su propio mar, digamos. ¿no? O sea, un, las tasas altísimas, es un absurdo. ¿no? entonces Él hace a los 60 años ¿eh? una marcha de la sal Haciendo unos creo que unos 600 kilómetros desde el Gujarat que está al norte desde, desde el de donde, donde él vivía hasta uh, una de las costas donde donde hay las salinas donde tienen donde se ponen los aranceles ¿no? y entonces se ocupan las, las salinas y hay aqu aquella escena no tan, tan tan impresionante que están pues son todos los satiagrajes que, que saben que van a enfrentarse con, con el ejército británico de los cuales muchos además son Indios eh, desarmados, vestidos de blanco, ¿no? eh, con un, un equipo de, de sanitarios preparados porque van a recibir golpes y, y están preparados para. ¿eh? Y entonces, eh, bueno, pues se ponen todos en fila. Eh, ellos no se van a mover. Llega el ejército británico con, con la mayoría indios, ¿no? Y entonces, eh, claro, con, con los indios más fuerte que, que si fueran británicos, ¿no? Pero bien, no deja de ser el ejército contrario, ¿no? Entonces hay esa, esa primera, esa tensión terrible, ¿no? esa, esa mirada. Ellos eh, siguen sin moverse, ¿no? Y, y entonces, eh, bien, pues los, los indios, el ejército indio está eh, primero como bloqueado por, por el impacto que le produce esa, esa, ese ejército ¿no? de pacifistas que hay ante ellos. Pero en cuanto uno de los soldados da el primer golpe, otro, otro, y entonces eso es devastador, y sin embargo ellos van aguantando golpe y cuando caen, el siguiente, la siguiente fila avanza, y avanzan, y avanza y ese día sí gana la violencia, pero moralmente aquel día eh, la Unión, eh, la, la, el, el, el imperio británico digamos, ha perdido su credibilidad moral an, ante el mundo eh, ante el mundo eh. Eh, gracias, porque también hay unos periodistas norteamericanos que hacen publicidad del, del evento, y entonces sí, han ganado, aquel día ganó el ejército británico, pero ha perdido su credibilidad moral ante el mundo. ¿no? Es el, el, el inicio de la caída del imperio británico justamente ante ese ejército no violento que se opone a la violencia. De... Claro, hoy lo tenemos más difícil con los misiles y los tanques. ¿no? Es, eh, esta, es una gran pregunta. ¿eh? Una gran pregunta de, eh, hay un tipo de, de, de, de hacer frente a la no violencia cuando el, hay un rostro adelante, cuando hay... Mmm, botones a apretar y tal, todo esto se complica mucho más. ¿eh? Se, ha, se ha preguntado ¿no? hoy, si, si hoy, hoy los ucranianos hubieran podido responder de otra manera, en qué medida eh, se podría haber hecho una respuesta no violenta. Al, al perder el contacto humano, el, eh, se deshumaniza, entonces la respuesta no violenta eh, ante el tipo de guerras bélicas que hoy tenemos eh, se hace mucho más complicado. Pero bueno, esto en todo caso es para otro momento. ¿no? También me preguntaron a, a Gandhi eh, como él hubiera actuado no con, no, con, no, no con el gobierno británico, sino con los nazis, si, hubiera, si los que hubieran tenido ahí hubieran sido alemanes, digamos, ¿no? Eh, no, no sé si los, la, la brutalidad eh, nazi hubiera sido capaz de recibir la interpelación que quizás pues, los, en momento los británicos fueron capaces de, de dejarse interpelar. Pero bueno, esas son cuestiones que le preguntaron al mismo Gandhi, no de ¿usted ante Hitler hubiera hecho lo mismo? Y él respondía, no lo sé, no sé cómo hubiera optado. ¿no? yo optó así porque creía eh, que estaba ante seres humanos, con capacidad de reacción ante, ante Hitler, pues, pues no lo sé, aunque le escribió algunas cartas a Hitler al principio, pero claro, podemos imaginar la, la carcajada o, o, o el cinismo con que Hitler debió recibir esa carta. ¿no? Bueno, en cualquier caso, eh, la no violencia como eh, la valentía para morir, no para matar. E importantísima referencia. El tercer eh, el tercer voto es la castidad. La castidad no absoluta, digamos, porque... El, bueno, depende. ¿eh? La castidad no es, no es la radical abstención de, del acto sexual, ¿no? sino el modo de hacerlo en castidad. Digamos, ¿no? ahí, ahí sobre eso habría das mucho a desarrollar. Él sí que hizo un voto de castidad radical, pero tampoco no lo exigía su gente, lógicamente. ¿eh? pero sí que hay una, una forma de sexualidad, eh, digamos, invasiva y que convierte al otro en objeto, ¿eh? o hay una, una, una, una forma de relación, de relación sexual donde el, el, otro, el, el otro es sagrado, digamos, ¿no? Y yo entiendo que hoy es como... Debe, podríamos leer, eh, entender este voto de, de la... Mmm, el, lo llamaba la, la contención divina, ¿eh? contenerse ese, ese flujo sobre todo en, lo, en, lo, en los hombres más más potente digamos la, la sexualidad femenina es de otro orden más más cariñosa más ¿eh? esa fuerza seminal digamos eh, convertirla en, en, bueno, en vida en otra en, bueno, en comunión etcétera en la contención divina sobre eso es un tema complejo para el mismo gandhi ¿eh? la, su relación su, su, su experiencia sexual eh, también había sido discutida y bueno en cualquier caso hay una, la contención de la sexualidad cuando para no utilizar a la otra persona como objeto ¿eh? sino como sujeto ¿eh? está, está claro que va por ahí eh, la, el cuarto voto es la, la austeridad la no posesión eh, bueno claro ¿no? es decir no poseer no el acto de posesión es ya una violencia ¿no? si esto lo pudiéramos realmente aplicar tantos órdenes de nuestra vida, ¿no? Ser propietario de algo ya es cometer violencia con la naturaleza de las cosas. ¿Cómo puedo decir que eso es mío, ¿no? Si está recibido, ¿no? Lo he comprado. ¿Qué significa que lo haya comprado, ¿no? ¿Con qué lo has comprado? ¿Qué es el dinero, no? Hay, hay toda una, una revolución ¿no? de, la, de la idea de la propiedad, ¿no? Eh, La, la, la, la pobreza como un, un acto de libertad, no la miseria. ¿eh? La miseria, está claro que la miseria es inhumana y no despersonaliza a las personas, no digamos cuando está impuesta Pero la pobreza, para todas las tradiciones espirituales, la pobreza es camino de libertad, ¿eh? es camino de bendición, ¿eh? cuando es libremente elegida. ¿eh? Ahí tenemos un, un gran reto civilizatorio... Es posible que en los años que viene lo vamos a ten tengamos que practicar eh, por circunstancias obligadas. Parece muy probablemente que hacia es hacia donde vayamos en el futuro. ¿eh? Se ha acabado un tipo de sociedad de bienestar donde algunos lo tienen todo a costa de que otros no tengan nada. Pues muy probablemente en el futuro ya no habrán ¿eh? todos estos supermercados que todavía existen. ¿eh? Muy probablemente. Pero bueno, esto es hacer anticipaciones que no sabemos. En cualquier caso, la, la austeridad elegida es mucho más amable que la austeridad obligada ¿no? y se trata de elegirla, no de que esté impuesta ahora la, la, la austeridad impuesta. Eh, la desapropiación voluntaria que la desapropiación forzada. Está claro que estamos hablando de, de esa libertad que genera eh, generosidad y, y que genera detrás de todo esto, Alegría, ¿eh? santosha, que es una de las palabras también del yoga. ¿eh? Hay un gozo, ¿eh? hay un, el, el, el gozo que da la libertad, ¿eh? el gozo que da el desprendimiento. Es un, un tema importante. ¿no? Gandhi tenía mucho sentido del humor, ¿eh? es, con frecuencia reía, es, es un rostro sonriente cuando no hay situaciones muy duras por las que también, por supuesto, que pasó. ¿eh? La, el quinto voto es no robar. Bueno, no robar, pues podemos desde, el, desde el, el mínimo sentido de no robar, que es no, apropiarte de la... No, no, Tomar algo que no te pertenece, eh, pero ¿qué es lo que no nos pertenece? ¿Cómo discernimos realmente lo que no nos pertenece? Él consideraba que era robo utilizar objetos de los cuales no tenemos necesidad. Mi exceso... Es escasez para otros. Muchas, o sea, la mayoría de las formas de riqueza son robos a los que no tienen. ¿no? Porque, ¿de qué tenemos necesidad? De pocas cosas, ¿no? La necesidad es limitada. El deseo o la codicia es ilimitada. ilimitada. Si atender la necesidad de todos, habría, ahí tenemos medios suficientes para atender, decía él, la necesidad de todos los seres humanos del planeta, incluso hoy, con 8.000 millones de seres humanos. Pero no hay bienes suficientes para la codicia de una sola persona. La codicia es ilimitada. Y el, de el deseo no contenido, el deseo no educado, es ilimitado. En cambio, las necesidades son limitadas. Cuando comemos una vez, pues al cabo de un rato, eh, el mismo cuerpo dice stop. Cuando nos vestimos con un vestido, que vamos a vestirnos con dos vestidos, tres vestidos, cuatro vestidos, no, nos ahogaremos, digamos, ¿no? De un vestido, ¿no? De zapatos se necesitan dos. Si te pones cuatro ya no, ya no puedes andar, digamos, ¿no? Pero nuestro deseo ¿eh? tiene en el armario no sé cuántos vestidos y no sé cuántos zapatos, eh, para porque, no porque los necesitemos, sino porque pensamos que los necesitamos. Y ese pensar que los necesitamos es, eh, empieza ya a ser un robatorio a aquellos que realmente lo necesitan. Y en mi armario guardo aquello que otros necesitan, ¿no? Bueno. Qué, qué revolución, ¿no? Qué revolución. Todo esto es lo que trataban de vivir en el, en el Ashram, ¿no? Y en los diferentes Ashram, porque no solo estaba el, de, el del Gujarat, sino, o el que creó en la India, que continuó funcionando, en, perdón, en Sudáfrica, sino otros que se fueron creando a lo largo de los años en que él, luego volvió a, a la India. Eh, digamos que estos, eh, casi estos primeros eh, votos, son muy semejantes a las renuncias del yoga, eh, a, los, a los niyama del yoga. A los yama, perdón, del yoga. Los, los que vienen a continuación eh, son, eh, son más eh, creación suya, de alguna manera, o aportación suya, bueno, de alguna manera. El sexto uh, voto es el control del paladar y de los demás sentidos. La, bueno, la contención, ¿no? de, es otra forma de contención, del paladar y de los demás sentidos, la vista, el oído. La, la, lo que está en juego aquí es la, la libertad respecto del placer. ¿no? Es decir, si, si, si somos adictos al placer y, y, y adictos al, al rechazo de, de lo que nos desagrada, limitamos muchísimo nuestro campo de posibilidades no, no, no, disminuimos no, no, nuestra capacidad de movimientos nuestra capacidad de poder estar con, con, en situaciones de pobreza él eh, eh, pues comía muy poco además de las, del, del, del, del ayuno que practicaba con frecuencia pero eh, bueno, en, en, en una ocasión por ejemplo bueno, cuando empezó a ser se le invitaba a diferentes lugares cuando visitaba los diferentes eh, poblados o lo que fuere, pues le daban de comer y, y rechazar la comida a alguien que te la ofrece en esos tierras es un, es un desprecio. ¿no? Entonces eh, ahí se, se encontró con, con la dificultad, no podía despreciar lo que le ofrecía, pero al mismo tiempo mmm, no quería comerlo tanto como se le ofrecía. ¿no? Entonces bueno, encontró una técnica, digamos, lo ¿no? que es tomar cinco bocados de algo y hasta el quinto. Y cuando pasaba del quinto ya no, ya no tomaba nada más. ¿no? Y esto lo, se lo fueron respetando. En, el, en la tradición de, de los yoguis se considera que el, la comida adecuada es llenar el estómago a dos tercios de nuestras posibilidades. O sea, es terminar cada comida con un poco de hambre. ¿sí? Porque ese espacio vacío es el que permite una mejor digestión y no una saturación de, las, de los diferentes elementos tóxicos que los elementos inevitablemente conllevan. E, implícitamente, implícitamente en el control del paladar y de los, aunque no, no está dicho como tal, pero yo creo que está implícito, eh, estaría el, veja, el, veja, el vegetarianismo. ¿no? Está por el lado de la no violencia, de, la, de no matar animales, por supuesto, pero también eh, probablemente estaría en el lado del control del paladar. no el tema del vegetarianismo es un, una cuestión muy importante en, el, en las religiones orientales, sin duda, en el jainismo, sin duda, en el budismo, todos son vegetarianos, y en el hinduismo, propiamente, los vegetarianos serían los brahmanes eh, propiamente. Las demás castas no necesariamente. La casta militar, eh, herrera, dicho así, eh, propiamente no es militar. Esto, dos, dos consideraciones sobre el vegetarianismo porque, porque creo que tienen su importancia, ¿eh? forma parte de un, de, una, de un modo de vivir, de un modo de comer, ¿eh? es muy, muy importante el vegetarianismo. Por dos razones, eh, si es vegetariano eh, según eh, la, la tradición hindú eh, y Gandhi participaba de ella. La primera es eh, por la cadena trópica, digamos, no es decir, igual... Que, o sea, cuanto más cercanos a los seres humanos, menos intención hay de comérnoslos. ¿no? Un, un signo de, de civilización es que no seamos, no seamos antropófagos. ¿no? O sea, cuando nos comemos los unos a los otros, aunque sea nuestro enemigo, digamos, eh, bueno, tenemos la sensación de, de mucha incivilización, digamos. ¿no? Bueno, pues... Eh, igual que no, y cuando si nos conviviéramos a un, a un gatito o a un perrito que tenemos en casa, pues también, o sea, cuanto más cercano es al ser humano, menos ganas nos da de comernos, digamos, ¿no? O sea, menos, más repulsión hay come, a, a comernos. Bueno, pues la idea sería que cuando va creciendo la conciencia por los demás, va aumentando la cadena tópica, la, la cadena trópica, el respeto a, a no comernos, primero quienes serían los mamíferos, ¿no? Que son los que están más cerca de nosotros. Luego, ¿quiénes estarían? Los, las aves, que ese sería el siguiente paso. Luego, ¿cuáles? Los peces, ¿no? los, eh, eh, la carne del mar, digamos, ¿no? Se queda un poco más lejana. Luego, eh, el vegetariano sería el vegetarianismo llegaría hasta los peces. ¿no? O sea, hoy hay un tipo hoy de vegetarianismo que es, son vegetarianos de carne roja, pero no vegetarianos de carne blanca. La carne blanca son las aves o two legs, ¿no? los, la, la, la, los, los, los animalillos que tienen dos patas, es decir, las aves. ¿no? Eh, y las cuatro patas son de los mamíferos. ¿no? Las cuatro patas, sangre roja, two, two legs, son sangre blanca, eh, carne blanca. Bueno, pues hay vegetarianos solo de carne, de carne roja. Hay vegetarianos de carne blanca también. Hay vegetarianos de peces. Luego entrarían los veganos, que son los que no solo no comen carne, de ningún, a ningún animal sino que tampoco comen ningún derivado de animal, es decir, huevos la, y lácteos, fundamentalmente ¿no? o sea el huevo pues es, todavía no es vida animal, es potencialmente animal pero todavía no hay una, un animalillo y los derivados lácteos se consideraría que estás utilizando eh, eh, elementos que pertenecen a los otros animales para ti ¿eh? bueno, pues serían, son los veganos y luego todavía están los crudi veganos ¿no? que son los que comen solo no solo, solo vegetales sino que los tomen los coman crudos ¿eh? la, yo creo que la diferencia entre los, los, o sea, los veganos estrictos que serían solo para vegetales de los crudi veganos puede ser porque al comer al elaborar los vegetales estás pudiendo matar algún animalillo que hay dentro del vegetal, aunque luego también te lo vas a comer, o sea que esto no se resuelve mucho. Eh, bueno, a no ser que se vaya antes de tiempo. Eh, hay razones también de dietéticas. ¿eh? El, el, el, el vegetal crudo tiene más vitaminas y más proteínas que cuando se ha cocido o se ha hervido, pierde, pierde elementos nutritivos. Bueno, esto es una... O sea, lo de la cadena trópica es para decir ¿no? que cuanto más cerca está el ser vivo del ser humano, más repulsión hay a comerlo y, por lo tanto, cuanto más crece la conciencia, más llega hasta... Bueno, al final de algo hay que alimentarse. Entonces, lo, también las, los vegetales tienen su vida y su conciencia, pero bueno, entonces nos moriríamos todos. Entonces hay un, un sentido común de, de, de, de tomar algo, ¿no? Porque si no, no. Bueno. Aunque, aunque hay que decirlo, esto es importante, el ideal de un yogui es llegar a alimentarse solo de prana, que es de la energía que contiene el aire, y de los rayos lumínicos, o sea, no vivir a costa de la muerte de nadie. Este es el ideal del yogui. Y algunos altos yoguis llegan a, a, a disminuir al mínimo su alimentación, porque comer algo es quitar la vida a algo. Este es el ideal más, más elevado, digamos. ¿no? bueno Esto es en cuanto a la cadena trópica. Y en cuanto a, a, otro, a otra razón del vegetarianismo, en el hinduismo eh, se, con, se, se distinguen tres categorías, que es el Sattva, rayas y Tama. ¿Mm? Son tres categorías que, que están presentes en, en, en muchas cosas. Sattva, digamos, sería la, el, la cualidad más alta. ¿eh? Sattva viene de verdad, también Sattva, Satya. ¿eh? Es, es decir, la... la lo más elevado, de, o sea, lo, lo verdadero, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo más excelso, lo más delicado, lo más, lo, lo más eh, adecuado, ¿no? Es el, o sea, la, la, la vida en, en, su, en su estado más, más, más prístino y más, más puro, digamos, ¿no? Eh, esto es sattva. Cuando estamos en estado meditativo, cuando estamos escuchando en, en, con serenidad, sattva. Rayas es el momento de la energía, del combate, de la acción, ¿no? ¿eh? Entonces, mmm, bueno, claro, una persona que tiene que combatir, ya sea en la guerra o en el trabajo o en los negocios, se tiene que alimentar con alimentos raya. Y, en cambio, aquellos que se dedican a la meditación y a la contemplación, se tienen que alimentar con alimentos Sattva. Y luego todavía está el Tamas. Y Tamas sería lo, lo tóxico, lo, decanen, lo decadente, lo inerte, lo regresivo. ¿eh? Y entonces hay alimentos Tamas. Que serían el alcohol, diferentes productos que tienden a ser tóxicos. También hay profesiones sabda, profesiones raya y profesiones tamas. Profesiones tamas, perdón, sabda serían pues lo, lo, lo sacerdotal, probablemente los jueces, los, los abogados, o sea, todo, todas las todas las, las profesiones que tienen que ver con la atención, con el consejo, con el acompañamiento. Entonces, este tipo de profesiones necesita un alimento determinado. La, hay otro tipo de profesiones que son raya, que tienen que ver sobre todo los políticos, los, eh, los empresarios, eh, los bomberos, de los trabajadores, de to todos aquellos trabajos físicos, físicos, psíquicos, que requiere energía. Entonces, para ellos es necesario la carne, porque, porque es decir, van a tener que. necesitan energía para, para, para responder a lo, a lo que ellos están consumiendo. ¿eh? Y luego estarían también profesiones mm, tamas, que serían pues, todas las profesiones digamos, eh, eh, decadentes o regresivas, o oscuras, que se alimentan también pues, de, de, de, de alimentos tóxicos, eh, de alcohólicos, eh, drogadicciones droga que llevan a, a, a la decadencia. ¿no? Bueno. Entonces eh, el, el, practican el vegetarianismo aquellos que sobre todo tienen profesiones o vocaciones santa. son se admite más el carnívoro, lo carnívoro o lo cárnico para decirlo así eh, a aquellos o aquellas que tienen profesiones de acción y de energía eh. bueno, sobre eso pues habría sin embargo eh, Gandhi eh, que ya estaba en plena política, pues era muy estricto en el vegetarianismo, porque su modo de hacer política o su modo de compro comprometerse con, el, con, con, con su entorno era desde esa santidad que decíamos, ¿no? desde esa no violencia. Comer carne produce una energía también eh, depredadora. ¿eh? Eh, comer otro tipo de alimentos produce un, un tipo de energía pacificadora, ¿eh? porque somos también lo que comemos. ¿no? Eh, el séptimo voto es utilizar objetos hechos honestamente, tema importantísimo y hoy dificilísimo, porque si solo pudiéramos utilizar los objetos que se han hecho honestamente, no, me parece que no tendríamos casi ninguna ropa que, de la que vestirnos, ningún móvil que utilizar, porque sabemos que todo eso está muy infectado por todas partes. En una sociedad simple, es más fácil saber cómo se ha hecho ese objeto. En unas sociedades complejas como es la nuestra, pues a lo mejor no podemos utilizar nada ¿eh? porque todo está mmm, muy ambiguamente eh, bien, pues elaborado, como sabemos. ¿no? Eh, el octavo voto es el trabajo corporal para ganarse el PAN. La autosubsistencia. Es la idea es que no vivimos a costa de lo que han hecho otros, sino que nosotros mismos elaboramos aquello que necesitamos. Es el, el, el bueno, aquí hay el problema de la, de la especialización del trabajo. Lógicamente, en sociedades complejas todo esto es mucho más difícil. Eh, en, en sociedades simples, eh, pues la idea es que cada cual ganarse el pan con el sudor de frente, como está en la tradición más de nuestros antepasados, digamos, no, eh, no utilizar, no valerse del trabajo de otros para beneficiarse de lo que uno no ha trabajado, ¿eh? tema, como digo, complejo, pero que esto, eh, pensado en un ashram, en, pensado en un estilo de vida simple, pues es, es fácilmente realizable. El noveno voto es la intrepidez o la ausencia de temor. Voto importante que es complementario a la no violencia. El no violento no es una persona timorata, sino que es una persona intrépida. En el fondo, que no tiene miedo a morir, que ha vencido la muerte. Quien muere antes de morir, no muere cuando muere, dice una sentencia medieval cristiana de de nuestra tradición. Bueno, pues esta, es, esto es lo que habría detrás. no Quien no, tieme, no teme morir, no teme ser intrépido, ¿no? arriesgar la vida adecuadamente ¿eh? porque, porque no se siente amenazado, ¿no? porque de qué va a ser amenazado si ha atravesado el temor a la muerte, a su propia muerte. La ausencia de temor. Mm. Tiene una, una expresión en uno de los textos de, de Gandhi, dice lo siguiente, dice él consideraba que, que el ideal de esto es el que se había producido entre Jesús y Buda. Eh, Jesús eh, sería, representaría la fuerza, él, él se enfrentó a los, a los adversarios, murió en cruz, digamos, ¿no? su, su, su capacidad de afrontar la muerte. Y Buda, pues, eh, bueno, esa imagen que tenemos ¿no? de, del Buda meditando, ¿eh? que, que asume el dolor y dice, concretamente, dice así, ¿cuál es la mayor simbiosis que han hecho Cristo y Buda? Dice, conjuntar la fuerza y la dulzura. La, dulzura, la fuerza de Jesús, la dulzura de Buda. Y, y, a, y al mismo tiempo, también la dulzura de Jesús y la fuerza de Buda. ¿eh? O sea, están por ambos lados. Y dice todavía, cultivad el valor sereno de morir sin matar. Pero para quien no tenga este valor, deseo que cultive el arte de matar y de ser matado en lugar de huir con vergüenza del peligro. Porque el que huye comete una violencia me mental. Huye porque no tiene el valor de ser matado por el que mata. Repito, repito el texto.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 No es cualquier cosa, no, no es cualquier cosa. Eh, uno de los momentos más impactantes de, de la vida de Gandhi, hay, hay, hay muchos, ¿eh? pero quizás el, el parte más desconocido, porque tenemos más la idea de la lucha contra los británicos, ¿no? pero uno de los momentos más difíciles de su vida, sin duda, fue cuando se ha dado ya la independencia. ¿no? Y entonces hay un terrible enfrentamiento entre hindúes y musulmanes. Todo el tema de la repartición de la India. Eh, los, en parte los británicos han fomentado la, la discordia para, para haber evitado antes la, la división. que no podéis gestionar vuestras propias uh, diferencias. ¿Cómo os vamos a alejar? De hecho, eso se fomentó. También la creación del Pakistán es una historia compleja. Eh, en cualquier caso, eh, se crea un enfrentamiento muy fuerte, ¿sabéis? No? Es decir, en, en, sobre todo en el norte de la India, eh, la, había habido desde el siglo XIV aproximadamente, o 13-14, la, la invasión musulmana, ¿no? Y entonces en, en el norte eh, hay casi, casi un 30% de, de musulmanes, había, un, y en algunos lugares casi un 50%, mucha, muchos, son muchos, ¿no? Eh, teniendo en cuenta eh, que, que, la es in, que la religión musulmana era una religión invasora, pero hasta cierto punto también fue una, una religión liberadora, ¿eh? porque ante el sistema de castas, ante el terrible sistema de castas hindú, del ¿eh? brahmanismo, en la umma musulmana todos son iguales, hay una sola comunidad, eh, la, el, la religión musulmana diluye el sistema de castas, en el sentido es una religión universal, una religión igualitaria, cosa que no es el hinduismo. ¿eh? Bueno, entonces, eh, muchos de los musulmanes eran, de hecho, antiguos eh, dalí, o por lo tanto, es, es una religión popular ¿eh? el, hasta cierto punto. Bueno, cuando se produce la, la, la, la, la independencia de la India, las, la comunidad musulmana tiene miedo de que haya una, indianiz, una in, hindu, hindu, hinduización de, de la India, y entonces, eh, a través de, de, de, de lo que, del que se ha llamado fundador de, del Pakistán, ¿no? es separar la comunidad musulmana, tener un estado para ellos, eh, en, en las zonas donde hay mayoría musulmana. Pakistán significa el estado de los puros. ¿no? stan es estado y Paki significa puros, aquellos que son puros. ¿eh? O sea, que no son hindúes, o sea, ahí, ahí entramos en... O sea, la misma palabra, el mismo nombre de Pakistán es una provocación, de alguna forma, ¿no? Bueno, eh, Pakistán en el, en el oeste y Bangladesh, que también es de mayoría, de bastante mayoría musulmana, en, en, el, en el este, ¿eh? con lo que inicialmente era un solo estado con dos sedes. Luego Bangladesh se independició del Pakistán y bueno, todo esto es un, un jaleo. Bueno, entonces lo que sucedió es que... Eh, en, bueno, ¿y dónde, dónde se parte la India? ¿Dónde, ¿Dónde empieza Pakistán y dónde acaba la India, no? Entonces se partió de una forma muy arbitraria, ¿eh? como las colonias, como los países africanos, les ha hecho la línea recta, sin seguir ninguna montaña ni ningún río, o sea, he hecho en, un, en una oficina, de, de, de, de, en este caso de Delhi, ¿no? Eh, pues eh, partieron el Pakistán. Y algunos de los pueblos del Punjab, o sea, en el, ¿no? el estado... Punjab significa cinco ríos, pan, pun, pen, eh, como en, en inglés y en latín, eh, penta, la penta, pen, Punjab significa cinco ríos. En, partieron la mitad del Punjab anterior, se pasó al Pakistán y la otra quedó en el, el Punjab indio. Eh, Con un éxodo terrible de, de indios que estaban en el Pakistán, entonces ya constituido como, como Estado Islámico, tuvieron que emigrar hacia eh, la parte india y musulmanes que estaban en la parte india se fueron al Pakistán pensando que ahí se mal. Y en este flujo, en este en corriente, pues hubieron verdaderas matanzas porque se, se exacerbó un odio latente que había desde siglos atrás. Y esto sucedió también en Calcuta. Y en Calcuta, en los barrios más populares donde las comunidades musulmanas y hindúes estaban habían sido vecinos hasta entonces se declararon las, las guerras bueno las matanzas más terribles urbanas no que son las peores no porque todo el vecino de repente se convierte en enemigo bueno. eh, es tal tal tan tanto fue así que eh, Gandhi fue se instaló en una comunidad en una casa musulmana eh, porque él era hindú, o sea, ya el primer paso es no ir a una casa hindú, sino ir a una casa musulmana, ¿eh? lo cual ya por la parte de los, de los hindúes esto les pareció una, una provocación, y se, se declaró en huelga de hambre hasta que todas las fracciones combatientes en los barrios de Calcuta depusieran las armas, y este es uno de los momentos más difíciles del gandismo, de, de la historia de Gandhi, donde él está a punto de morir, llega hasta el día 21 de su huelga de hambre, está desfalleciendo, pero no solo esto, sino que toda su gente, todos los ¿eh? se están repartiendo por lugares de la India donde hay las mismas matanzas entre vecinos, con la dificultad de que no tienen la autoridad moral de Gandhi, ¿eh? y les pide que se instalen como satyagrahis a ser apóstoles, digamos, ¿no? de la no violencia, en los lugares donde están cometiéndose todas estas matanzas. Y, y hubieron matanzas por, por la parte hindú o por la parte musulmana a satyagrahis que se instalaron en diferentes lugares de la India donde habían estas contiendas. A Gandhi le respetaron, pero su gente no, no estaba para garantizarlo. Y es en el último momento cuando realmente van deponiendo las armas. Llega Gandhi hasta el límite de morir y hay una de las escenas más impactantes, también si habéis visto la película y la recordáis, esto es un hecho histórico, donde mmm, Gandhi no acepta terminar el ayuno hasta que todos los eh, cabecillas de las diferentes milicias, digamos, o diferentes eh, grupos armados, depongan conjuntamente sus armas en su habitación. Y entonces van pasando todos los, eh, los líderes, estos, los cabecillas, deponiendo sus armas, y uno de ellos eh, deja el sable o lo que fuere a los pies y se desploma ante él, ante su camastro, y empieza a llorar desconsoladamente. ¿no? Dice, no puedo más, no puedo sufrir más este, esta angustia que siento porque los musulmanes mataron a mi familia y yo desde entonces no he dejado de matar a todos los que he encontrado por el camino, niños y mujeres, ¿no? porque me lo hicieron a mí. ¿Qué puedo hacer para redimir, para, para liberarme de este sufrimiento? ¿Qué puedo hacer? Porque muero de dolor por lo que ha sucedido y muero de dolor por lo que ha provocado. ¿Quién me salvará de esta locura? ¿no? Entonces Gandhi se lo mira, hablando con dificultad porque está muy debilitado por, la, por el ayuno. Y dice: ¿De verdad, de verdad quieres sanarte? ¿De verdad quieres redimirte? Pues ahora mismo, sal a la calle y al primer niño que veas, acógelo, hazlo hijo tuyo, adóptalo. Se lo está diciendo a un hindú, es, es hindú quien, quien, quien le está llorando ante sus pies. Dice: Asegúrate de que sea musulmán este niño, que no sea hindú, que sea del otro lado, que sea musulmán. Y cuídalo y fórmalo como musulmán hasta el resto de su vida. Así encontrarás la paz. Bueno. Hay que tener mucho valor, ¿no? Para hacer algo así. Esta es la intrepidez. Y hay dos más y acabo porque me estoy alargando. Dos, dos votos más y brevemente. El décimo es el respeto por todas las religiones, por todas las creencias. Hoy esto nos parece obvio, en tiempo de Gandhi pues no lo era. Sí que lo es para el hinduismo, ¿eh? porque el hinduismo tiene una visión muy abierta de las religiones, pero bueno, eh, en fin, es, es un voto, ¿eh? un voto explícito, ¿eh? de respeto por todas las religiones. Y dice algo muy bello. Nadie conoce realmente sus propias escrituras, ni es capaz de reconocer, esto lo añado yo ahora, ni es capaz de reconocer las escrituras ajenas, ¿no? nadie conoce el verdadero sentido de sus propias escrituras, ni puede reconocer las escritur el sentido de las escrituras ajenas, si no ha alcanzado la perfección de la no violencia. De la verdad y del dominio de sí mismo, y si no ha renunciado a la adquisición y a la posesión de cualquier clase de riquezas. Solo si vivimos así podemos comprender nuestras escrituras y podemos ser capaces de comprender las escrituras de las demás tradiciones. desde la no violencia radical. Y último, y ter ya termino con esto, la, el décimo voto es luchar por la liberación y la igualdad de los de los dalis, de los intocables. Eh, esto también le causó problemas. De hecho, al principio de su recorrido, él creía en el sistema de castas. No, no, no, no evidentemente, no en, los, no en la justificación de, la, de los descastados, pero, pero él consideraba que las castas tenían su razón de ser y que ordenaba la sociedad. Y, en, y a medida que fue pasando los años, Dios fue cuando cuenta que el sistema de castas era, estaba muy, muy degradado. Y en el Ashram del Gujarat, a propósito, casaba a gente de castas diferentes, lo cual esto era una provocación directa a la ortodoxia brahmanica, ¿no? porque empezaba a destruir el sistema hindú, digamos, ¿no? de castas. ¿no? Y, y, y expresamente casaba a gente a chicos o chicas de, de intocable con alguna de las castas. Esto era una aberración para eh, la ortodoxia hindú. Esto sumado a la defensa que hizo del Pakistán y al apoyo explícito que pidió a Nehru y al primer gobierno de la independencia de la India que, a, que fueran generosos en dotar de de, de medios económicos y otras facilidades, cantidades de dinero importantes a, a, a Pakistán, a la, a la nueva nación, pero que era nación hermana. ¿eh? Su, su, su, su generosidad respecto de, de los musulmanes, del nuevo mm, país que se habían creado, esto es lo que provocó que lo mataran a Gandhi. ¿eh? O sea, a, a Gandhi es matado por, por hindúes, no por musulmanes. Y porque no podían soportar el, el, la distorsión que creaban sus bodas mixtas como el apoyo que había dado al Pakistán cuando, desde el brahmanismo, desde el hinduismo, consideraban que la partición de la India había sido un fracaso y había sido una jugada de Jinnah, que es el fundador de, de, de, del, del Pakistán, etcétera. Bueno, o sea que el último voto, bueno, todos los votos, pero el último voto le costó la vida. Bueno, es pues ahí donde entregó su vida. ¿no? Y Jacob terminó como él dijo que de, deseaba morir, que es con el nombre de Dios en sus labios. Se le oyó murmurar, oh Ram, Hai Ram, Ram. Él era de la, de la corriente vishnavita, que son los que invocan el nombre de Rama, porque Rama dentro del hinduismo representa la dimensión ética. ¿eh? Shiva es más la dimensión yógica eremítica Y Rama representa el, el príncipe comprometido con el país, entonces es, él, él, él pertenecía a esta tradición y murió con el nombre de Rama en sus labios: ¿no? om, om Rama, om, Yay Rama, Yay Rama. <música>